Hola, bienvenidos a la cafetería de Estilocracia Esas son las charlas de café Donde me da muchísimo gusto verlos y platicar con ustedes Ayer tuvimos una transmisión en vivo Me habría gustado ver a muchos más de ustedes allí Pero las seguiremos teniendo todas las semanas Por lo pronto, hoy vamos a nuestra charla de café A ver qué les parece Porque en eh, la nueva normalidad la sala de distancia y las recomendaciones sanitarias, pues corren, van bien. Saluden. Pero lo que hay nuevo, bueno, no nuevo, sino lo que está tomando una carta de, de fuerza mucho más amplia, es el, el asunto de las minorías de las minorías que existen en todo nuestro conglomerado social minorías que son pues de, de los de diferentes orientaciones sexuales de los transgéneros de los que se han convertido de los que, los que no quieren ser lo que son porque hay este punto que a mí no me queda claro y ojalá que a ustedes les quede claro bueno si sí me queda claro lo que dicen ellos ellos dicen que un hombre con todos los atributos físicos de un hombre, si siente que es mujer, es mujer, aunque biológicamente sea un hombre. Y lo mismo dicen de una mujer, que trae, trae todos los atributos fisiológicos de, de una mujer, pero si ella siente que es hombre, pues es hombre. De manera que el asunto del de género, género biológico, lo acusan, lo denuncian como... Una, una forma de dominación patriarcal con la que no están de acuerdo porque resulta que esa dominación patriarcal también genera racismo y también genera clasismo pero por sobre, por sobre todas las cosas, genera una supremacía de lo masculino sobre lo femenino y lo masculino va encima de todo lo femenino y lo homosexual y lo LGTBBB etcétera, etcétera el hombre está por encima de todo eso yo no estoy muy de acuerdo en ese punto de vista porque de hecho no lo vivo así yo vivo entre mujeres en mi casa está mi esposa y mis hijas y la señora que nos ayuda con el servicio pero vemos, son puras mujeres y en, en mis áreas de trabajo la mayoría son mujeres y de hecho la compañía en la que presto servicios eventualmente las dos cabezas son mujeres no, no, yo no, no tengo ningún problema en ese sentido pero al parecer sí hay mucho problema y uno no entiende qué tan grande es el problema de género por lo pronto de género porque es de clase ¿no? el racismo y el racismo es otra cosa de la que después hablaremos el, el asunto de género eh, lo lo narra un, un hombre que se, se operó y se convirtió en mujer entonces ya es una señora y al abordar un avión fue a su lugar que era el que le indicaba su boleto y el señor que estaba sentado habló un señor ahí sentado y le dijo ella le dice señor ese es mi asiento porque le dice no es el mío señor aquí está mi boleto y dice que ese es mi asiento siento este es mi asiento y no me voy a mover tuvo que llamar a la zafata también se puso bravo con la azafata tuvo que llevar, llegar el jefe de esas patas y casi casi el, el capitán de la nave y pararlo pararlo y además amenazarlo con bajarlo del avión y lo que dice esa señora trans es que si ella hubiera sido hombre el señor se habría quitado enseguida sin discutir pero como es mujer la quiso aplastar, la quiso humillar le quiso quitar su lugar, sí, despojarla de su lugar y ese es el tipo de cosas que denuncian como parte de la, del patriarcado, como parte de, este, de esta supuesta supremacía del hombre sobre los demás géneros y subgéneros. Y eso es lo que un instituto como el CONAPRE, por ejemplo, estaba luchando por, por eliminar estas diferencias por hacer un, una sociedad de iguales, de equidad, donde no hay una diferencia nada más por eso. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque esto se va a poner muy bravo. No es que esos grupos que son minoritarios vayan a, a, a ganar una discusión o vayan a, a imponer una forma de ser, pero sí están luchando por merecer una legislación que de alguna manera los proteja, porque están completamente desprotegidos, ¿no?, Vamos, se, se, en el Ministerio Público, por alguna cosa que tengan que ir, se burlan de ellos, se hacen mofa de, de su, su transgeneridad o de su homosexualidad, etcétera, etcétera. Cuando yo creo en el fondo que, ¿cuál es el problema? Si a un hombre le gustan los hombres, pues es un problema. Yo no tengo... Yo no tengo amigos gays, ni lesbianas, ni nada más. Yo, no tengo, yo nada más tengo amigos. Su género y su preferencia sexual Es asunto de ellos, no mío Yo me llevo muy bien con quien sea Con cualquier persona sin importar su preferencia Y después tenemos el asunto del clasismo y el racismo Y no podemos ocultar que México es racista hasta las cachas Y clasista también Créame que hay... Yo creo que que eventualmente trabajo también en un piso de ventas y que debo tratar con personas de mucho dinero, he visto cómo tratan a, a, a los empleados. Ni el por favor ni el gracias existe. Es nada más el tronar los dedos, tráeme esto, dame esto. Y eso no está bien, eso se llama clasismo. ¿De cuándo acá son mejores que uno nada más porque tienen más dinero? Esa es la diferencia, nada más... Porque para el caso, cualquier narco tiene más dinero que estos ricos de, de la ciudad, ¿eh? Por eso, si es, si es por dinero, pues habrá que tener cuidado porque ellos también tendrían, deberían de considerar que un narco, un, un capo de narcos, es mucho más rico que ellos que se sienten muy ricos. Pero esa no, no puede ser esa la diferencia. ¿Me explico? Ah, que hay que buscar una igualdad. Y esa igualdad se va a lograr cuando todos entendamos que nuestra forma de, tra de tratar a los demás eso es lo que nos va a convertir en personas íntegras, en hombres íntegros, en mujeres íntegras. Que eso es lo que pretendemos para poder generar una sociedad decente donde podamos vivir decentemente en paz y sin, y sin preocupaciones, sin, el, sin miedos. Pero bueno, eso es otra cosa. Y les quería, les quería recordar que ya está listo mi curso de vinos, estamos dando, dando los últimos toques a la edición y ya queda listo para la próxima semana, si quieren suscribirse, entren a super chat y opriman el icono de billete en el más barato de 39 pesos y automáticamente quedan suscritos y al quedar suscritos ustedes ya tienen, ya son dueños de su propio vídeo de video de vinos que dura poco más de una hora. Y les voy a decir por qué estoy interesado. Bueno, si no pueden inscribirse a través del Super Chat pueden entrar a infoestilocrata, infoestilocrata, gmail.com Miren, le voy a decir por qué estoy muy interesado en En vender los vinos. Sí, vale 3 dólares el, el, el curso. Y para ustedes, si entran por Superchat, les va a costar 39 pesos. O sea, no, no, es un, no es un afán de lucrar con, con esto, que por pues el dinero pues a nadie le sienta mal, a mí tampoco, ¿no? pero el, el, el punto es que ustedes, como estilócratas, como, como hombres y como mujeres civilizadas, deben saber de vinos, deben saber qué se están tomando, deben saber cómo pedirlo, deben saber cómo interpretar una etiqueta de la botella. Deben saber cómo descorchar la botella, cómo servirlo en las copas, en qué copas servirlos y por qué las copas son diferentes unas de otras. Y sobre todo, por qué un vino es más caro que otro. No es solamente la marca. En algunos casos sí es simplemente la marca. El, el, que, el que crea fama, pues lleva las de ganar porque puede vender caro aunque no haya un buen equilibrio entre calidad y precio. Muchas veces ocurre que un vino de 120 pesos está mejor que un vino de 450, y eso a mí me ha ocurrido, y yo creo que si ustedes toman vino, también les habrá ocurrido, que compran un vino de muy de, de buen precio, de un precio muy accesible, porque lo tienen para el diario, y resulta estar mejor que uno que compraban que era muy caro. Entonces, sí necesitamos saber qué dice la etiqueta, cómo interpretarlo, porque el vino, como les he dicho, convoca a la mejor gente en su alrededor, y además hace aflorar lo mejor de cada quien, porque el vino no es una bebida para embriagarse, el vino es una bebida para disfrutarse, para beberse lentamente, a sorbos cortos, alrededor de una conversación, de una charla amable y amigable, porque el vino no nos saca nuestros demonios, como lo hacen los licores y los destilados, por eso me interesa mucho, que sean tan amables en suscribirse al curso de vinos, les repito, Entren al Super Chat en el icono de billete. Y opriman el más barato, de 39 pesos. Y con eso ya quedan suscritos. Y si no, entren a infoestilocrata.gmail.com Y les va a costar, si entran por el Super Chat, 39 pesos en lugar. de 3 dólares. Es una verdadera ganga. Entonces, y con eso van a tener un conocimiento muy amplio de qué es el vino. Bueno, tenemos entonces estos puntos pendientes de los transgéneros de los géneros del clasismo y del racismo y me gustaría saber qué opinan ustedes porque los hombres educados las mujeres educadas las personas con estilo se distinguen por su forma de tratar y empatizar con los demás esto es todo por hoy amigos, les, me da mucho gusto saludarlos les mando un afectuoso, saludo, y les deseo que tengan un buen fin de semana, dichoso, alegre y próspero, que les vaya muy bien.